que les haya gustado ese pequeño corte de así Muy buenas gente Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo De fotografía Vale, hoy lo que quiero enseñar a ustedes es cómo hacer eh, Una fotografía de larga exposición No sé si ustedes ya han visto Fotografías de que serían eh, Calles con las luces de los coches Vale, de noche Y que sean las rayas rojas y blancas O, o amarillas, dependiendo del coche que sería Que pasara por ahí Y serían las rayas, vale esto también se puede hacer con nuestras cámaras Reflex. Y entonces le voy a enseñar cómo se puede hacer. Va a ir a un parque que está aquí al lado y que pasan muchas cosas, muchos coches. Y le voy a enseñar cómo se hacen esas fotos. Así que primero que todo, vamos a enseñar cómo tiene que estar configurada la cámara. Vale, chicos, les voy a poner una foto por aquí más o menos de cómo debería estar configurada la cámara. También dependiendo de las fotos, de cómo quieres que queden, ¿vale? Puede ser 3 segundos. 4 segundos, 5 segundos, depende de lo que ustedes quieran en la foto. Vale, ya viendo la foto, ya viendo el ejemplo que voy a poner en la imagen, vamos al parque. Así que vamos allá. Vale chicos, estamos aquí en el parque de la Un pequeño y fastidioso viento en realidad Ahora les voy a enseñar a ustedes lo que sería como hacer una foto de, de la televisión Y foto de la con el coche a hacer una foto de la con el... con el teléfono y va a quedar muy buena en realidad Así que vamos con la foto ya mismo Vale chicos antes de mostrarles la fotografía con los coches todavía no es muy oscuro todavía para mostrar esa foto ¿qué les voy a explicar? Ah, ahora sí más cómodo voy a explicarles que primero que todo es no, no es preferible que ya iba a decir preferible pero en realidad es mejor que tenga un trípode para hacer la foto y el seleccionador del tiempo unos 5 segundos aproximadamente para que te dé tiempo de ponerte en la fotografía y entonces hacer la foto muy bien porque si no va a salir como muy borrosa ¿vale? así que ahora sigue sí muy con la foto primero con la ahora vamos primero con la fotografía conmigo y después vamos con los coches vamos para allá Acaban de ver la foto que sería yo con la reposición Y alumbrando con la linterna del móvil Súper fácil en realidad Se puede hacer con más cosas y para que quede mejor Pero no tengo más nada, así que bueno Ahora les vamos a mostrar chicos las fotografías que se pueden hacer Con los coches, las fotos todas esas típicas de los cuadros y cosas así Que son las luces rojas y blancas A que salgamos a ver Bueno chicos, sinceramente no puedo hacer las fotos, Poca enfoca bien, enfoca tengo de hacer la foto con los coches pero sinceramente hay muchísima, hay muchísima luz y no puedo hacerlo igualmente, espero que les haya gustado la foto que yo hice conmigo y la linterna del móvil le dejaré varias ahí en el momento y espero que les haya gustado chicos les pongo un buen me gusta, suscríbete al canal es totalmente gratis y bueno, nos vemos la próxima, chao